La Secretaría de Economía en México publicó en el Diario Oficial de la Federación que será hasta junio de este año la fecha en que estén vigentes los cupos de importación para carne de cerdo y res que se aperturaron en 2021 como medida para paliar el incremento en los costos. Sin embargo, esta decisión fue cuestionada en su momento por los líderes pecuarios en la OPORMEX, la Unión Nacional de Avicultores y la AMEJ. Con la finalidad de incrementar las exportaciones de cortes de carne de res de alta calidad hacia Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura anunció la próxima construcción de un rastro TIF en Agua Prieta Sonora. Estas instalaciones, construidas a través de una inversión conjunta con Estados Unidos, servirán como programa piloto para luego replicarse en toda la frontera. El presidente de la Femme Leche, Vicente Gómez Cobo, explicó que el nuevo precio de garantía para la leche que paga Liconza a los productores es insuficiente para mantener la rentabilidad. Explicó que los costos de insumos como granos, combustible y equipamiento sigue al alza. Lamentó que en el último año hayan dejado la actividad 1.200 unidades de producción por dificultades económicas.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 El ICA informó que como resultado de los trabajos regionales para mitigar el impacto medioambiental de la ganadería, específicamente en el rubro de la emisión de gas metano, el trabajado durante la conferencia COP26 sobre cambio climático se dotará de un recurso de 100 millones de dólares a proyectos de la iniciativa pública y privada en búsqueda de eficientar los sistemas ganaderos, además de hacer frente a la desinformación y poca comprensión de los avances que ya se han hecho en la materia.